Las reacciones de las hermanas calabró por las palabras de Fabián Rossi. Marina reveló cómo le cayeron las declaraciones del ex marido de Iliana sobre el escándalo por el supuesto hacer con Emilio Disi. Mira lo que dijo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible, respondió Fabián Rossi cuando le preguntaron por el supuesto hacer entre quién fue su esposa, Iliana Calabró, y Emilio Dissi. Yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Disney. El que la sacaba del teatro a Iliana era yo o mi hijo, declaró el empresario, separado de la actriz en 2014 luego de 25 años de matrimonio. Las declaraciones llegaron oídos no solo de Iliana sino también de su hermana, Marina quien compartió sus sensaciones sobre lo que dijo Rossi. Yo tengo una posición respecto a Rossi que es imperdonable. Pero separando, fue muy impactante escucharlo, confesó la panelista del diario de Mariana en Agarrate Catalina. Te confieso que se me piantó un lagrimón. Primero porque habló de un pasado en común, de la familia ya no es, porque hay posiciones irreconciliables, porque no se habla con Iliana hace tres años y yo no le volvería a hablar. Pero fue ante ver a un hombre defendiendo a la que fue su mujer, madre de sus hijos, desde un lugar tan genuino y desde una convicción tan sólida. Eso me impactó. Y, en un punto, me conmocionó. Estaba muy emocionada, agregó Marina. Además, la menor de las Calabró también contó cuál fue la reacción de su hermana al ver a Rossi hablando públicamente. Iliana también estaba muy movilizada, pero no lo llamó para agradecerle. Se la debía. Fabián Rossi opinó sobre el supuesto romance entre Iliana Calabró y Emilio Disi: Es imposible. El ex esposo de la actriz se refirió a la versión que confirmó la viuda del humorista, Elvira Ferrer, y negó que eso haya pasado. Lee más, en la nota. No sé de qué me hablas. No tengo idea, le había dicho Fabián Rossi a una cronista cuando le preguntó por el supuesto hacer entre su ex mujer Iliana Calabró y Emilio Dici Sin embargo, el empresario decidió romper el silencio para defender a la actriz. Con Iliana estuvimos juntos más de 20 años y es la madre de mis dos hijos, solo por esto intervengo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible.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 Íbamos a todos lados juntos. Y, por último, se refirió a la viuda del humorista, Elvira Ferrer, quien confirmó el romance, Yo a la señora Elvira no sé si alguna vez la vi. Las cenas del teatro eran de elencos numerosos, si estaba la mujer de uno u otro, no lo recuerdo. Lo que sí te puedo garantizar es que jamás tuve ninguna escena de la señora Elvira. La respuesta de Iliana Calabró a la viuda de Emilio Disi, no me voy a hacer cargo de las inseguridades del otro. Elvira Ferrer confirmó que la actriz era la amante de su pareja en 2009. Sin embargo, ella desmintió su versión y aseguró que le iniciará acciones legales. Mira el video, en la nota. Luego de que la viuda de Emilio Disi, Elvira Ferrer, confirmara el romance que tuvo su pareja con Iliana Calabro hace 10 años, la actriz salió con los tapones de punta y le respondió sin filtro. Yo estoy hinchada las guindas. La verdad que estoy cansada porque parece que hay un deporte nacional que es pegarle a Iliana. Y como Iliana no reacciona, le pegamos con tranquilidad. Expresó furiosa en intrusos. Luego, aseguró que le iniciará acciones legales a Elvira. Llevo 36 años en esta profesión y nunca jamás jorobé a un abogado para nada, pero hasta acá llegó mi amor. Basta. Me cansé. Me cansé de que se hable de mí, de que se toque a mi familia". Acá supuestamente hay una historia que tiene dos protagonistas, uno muerto y otro vivo. Nunca nadie me llamó, no hubo intención de alguien que quisiera la otra versión. Y volvió a desmentir la versión de Ferrer, me parece que se la contaron cambiada. Si ella quiere creer la versión cambiada, haya ella. No sé de dónde pudo haber salido esto. Yo no me voy a hacer cargo de los mambos y las inseguridades del otro. Bastante tengo con las mías.